Hola qué tal, un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, también quiero enviar un saludo muy especial a Ciara de León, Ana María Padilla, Ana Carolina Gutiérrez, Emerita Paredes, Beatriz Teo, Ivonne Camacho y Alexandra Medina. El tutorial del día de hoy es una petición, es una tarjeta de amor, también puedes personalizarla para aniversario, cumpleaños, para regalarla a una amiga, para la ocasión que necesites, espero les guste. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. un pliego de cartulina el color que desees y vas a medir 32 centímetros de ancho por 69 centímetros de largo lo vas a dividir en tres partes iguales cada una de 23 centímetros trazar la línea mide de nuevo acá 23 centímetros y trazar la línea ahora vamos a repasar las líneas para luego doblar más fácil doblamos nos quedaría así ahora vamos a cortar dos rectángulos el color que desees fucsia o rojo de ancho 23 centímetros por 32 centímetros de largo vamos a doblar en el medio esto sería para dibujar un corazón dibujamos el corazón hacemos lo mismo con esta y cortamos nos quedarían así vamos a pegarlos con silicona líquida cogemos la tarjeta porque esta va a ser una tarjeta abrimos y vamos a pegar un corazón acá acá en el medio vamos a pegar una foto y acá pegamos este otro corazón vamos a cortar 8 unidades de cartulinas de colores de 15 centímetros de ancho por 22 centímetros vamos a tomar cada una y en un extremo vamos a medir un centímetro Trazamos la línea y vamos a repasar con la tijera para luego doblar solo esta parte del centímetro. Esto lo hacemos con las otras siete, con los otros siete cuadros. acá lo que hice fue pegarlos, lo que hice fue aplicarle silicona líquida al centímetro que trazamos o medimos y pegué cada una así acá por esta línea doblamos esto lo hacemos con todas esta última vamos a aplicarle silicona líquida para luego pegarla ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar dos corazones y vamos a pegarlos con silicona líquida puedes cortar los corazones rojos o fucsia el color pues que más te guste los ubicamos a partir de este extremo aplicamos silicona líquida de este otro corazón y tapamos acá esta parte este otro extremo de la parte inferior vamos a trazar el centímetro que habíamos trazado para luego para que nos quede fácil el doblar la hoja vamos a aplicarle pegante en barra a toda la tarjeta y vamos a aplicar murano esto es opcional si lo desean hacer Hacemos lo mismo con los corazones, vamos a darle brillo a decorarlos Aplicamos el pegante en barra y a los corazones les vamos a aplicar diamantina roja esto lo hacemos con toda la tarjeta vamos a cortar un corazón más pequeño del color que desees aplicamos silicona líquida y ubicamos en esta parte luego para todas las páginas vamos a cortar corazones la medida es, vas a coger una hoja y vas a medir 9 centímetros por 11 centímetros de largo vas a juntar los extremos y cortamos la silueta del corazón pueden cortar corazones de varios colores nos quedaría así lo vamos a pegar con silicona líquida luego vamos a cortar dos corazoncitos esto es opcional si lo desean hacer aplicamos la silicona líquida que sería para pegar en cada página nos quedarían así como ven lo hice con todas las páginas ahora vamos a tomar los marcadores, Esos marcadores se llaman poster marker los pueden encontrar en los almacenes éxito, estos son los marcadores de vinilo no sé si los encuentren donde viven también utilizo el marcador pelican es un marcador gráfico vienen de todos los colores utilizo también estos marcadores de vinilo o marcadores gráficos de marca Doricolor también utilizo estos los marcadores Sharpie como todos saben estos marcadores vienen de todos los colores yo utilizo también los marcadores Sharpie de punta delgada estos marcadores son resaltadores los conseguí en almacenes éxitos Estos son marcadores permanentes, marca Verón. Como les digo, pueden utilizar los marcadores que encuentren. Este es el corrector, este lo utilizo para hacer punticos. Y este es el micropunta que utilizo para delinear frases, para hacer punticos, estrellitas, para delinear cada letra. bueno ahora vamos a delinear los corazones con marcador como les digo puede ser con estos de vinilo o con marcadores permanentes vamos a delinear este con marcador fucsia de punta delgada esto lo hacemos con todos también podemos decorar estos corazones los podemos delinear a los lados o hacerle puntos por pues lo que deseen como saben la decoración es opcional ahora vamos a marcar esta parte Acá pueden colocar la frase que deseen, en este caso eres mi todo. Como pueden ver el marcador se ve un poco claro, entonces vamos a repasar la, la frase para que se vea más gruesa y luego con marcador negro la vamos a delinear. nos quedaría así acá en esta parte eh, delineé los corazones y este corazón pequeño y acá en los extremos lo que dice fue hacer rayitas, pueden hacer rayitas o punticos ahora vamos a hacer, a hacer unas letras vamos a hacer la letra I estos cuadritos miden 8 centímetros por 10 centímetros del arco vamos a hacer la letra N la frase que vamos a formar es mi novia vamos a hacer la letra O Vamos a hacer acá la letra M. Como les dije, vamos a formar la palabra mi novia. Vamos a recortar cada una. Acá ya tengo la letra M recortada, vamos a pegarla acá en este lado. Pegamos. Y vamos a tomar marcadores para copiar las frases mi princesa era la mujer que siempre estaba esperando esto lo vamos a hacer con todas las páginas, vamos a, a copiar mensajes, ahora vamos a decorar esta parte, vamos a hacer unos corazoncitos o los pueden pueden recortar corazones más grandecitos y pegarlos acá hice unos corazoncitos rojos lo hacemos con todas las páginas esto los hice con marcador de vinilo blanco y ya empiezas a copiar las frases en cada corazón estos corazoncitos los hice con, con marcador de punta delgada podemos delinear estos corazones para que quede más decorado, lo puedes dejar así Puedes decorar las letras, puedes hacerles punticos. A cada lado puedes hacerle rayitas. Con el corrector, como les dije, pueden hacer punticos. hacemos estos corazoncitos en este lado este corazón lo que hice fue hacer lo delineé con varios marcadores con verde, con fucsia acá y le hice unas, unos cuadritos y esta parte que es la última la vamos a terminar la frase con con amo vamos a repasarlo para que nos quede más grueso acá hice unos unos y hice puntitos y con marcador de vinilo blanco delineé estas dos letras para que se vean más o para que queden más bonitas, lo pueden hacer como les digo, con el color de marcador que tengan, no necesariamente tiene que ser este porque veo que es difícil conseguirlos. También delineamos la letra A, nos quedaría así. Acá le vas a trazar ese sentimiento. Que tienes hacia tu novia o tu novio porque como les digo la pueden personalizar para cualquier ocasión acá corté tres corazones fucsia pueden hacer fucsia o rojo para pegarlos acá en este lado ahora estos corazones vamos a escribir frases vamos a decorarlos voy a alinear acá hacer otro corazón dentro con marcador rojo y hago lo mismo con este nos quedaría así, acá copié con amor le apliqué diamantina en la parte de arriba de cada letra en la parte superior y la delineé con marcador negro también por los lados la delineé con marcador delgado rojo y hice corazoncitos acá ya copié la frase hice corazoncitos y pinté esta parte roja vamos a abrir la tarjeta acá ya tengo pegados los corazones ya está lista esta frase al conocerte tus encantos me hicieron soñar y dije esta niña va a ser terminamos aquí la frase con mi novia vamos a repasarla bien para que se vea más así nos quedaría la tarjeta hemos terminado espero que les haya gustado la tarjeta recuerden que la pueden personalizar para cualquier ocasión cumpleaños, aniversario para regalarla a una amiga manito si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima